A don Fulvio. Es el tema mío. Sí, señor. Y incidentaron un tema de discusión. Ajá. Lo lo Incidentaron el tema central. Ayer, incidentaron, lo violentaron. Ayer aquí se presentó una noticia de la parte alta de San Francisco de Macorís, de Villaverde, uh -huh. donde los, los municipios de allí, la Junta de Vecinos, hacían una protesta por una obra de alcantarillado, donde ellos dicen que la ingeniera. Este eh, Agni Yuberki Paulino Abucarma ha tomado ya los recursos de esta obra y que esta obra el nombre que yo mencionaron fue Agni Tobal ah, puede ser ese nombre real, es la contratista es la esa. contratista, ingeniera Agni Yuberki Paulino Abucarma exacto, entonces hay dos nombres vinculados con el asunto También no, no, puede no, la misma no, persona. no, puede ser la misma persona ok, okay. Y que esta obra ah, está detenida, no obstante ya se ha cobrado el dinero. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Entonces, un amigo tuvo la agudeza de pedir al departamento, a la plataforma de acceso a la información pública, la información sobre este proyecto. Aquí tenemos la información que fue brindada. ...por este organismo... ...donde está... ...el monto de la obra... ...no, ¿no pueden acercar... La, sí. ...donde están los montos... y, hacer la foto y a la... También. ...donde ¿también? está... La, ...el monto de la no, obra... No, no, no, no. ...y está también... ...un... ...adendum que se le hizo... ...y se actualizó en, en 11 millones... ...en 11 millones 188 mil... ...24 con 29... ...esto... Aquí están las cinco cubicaciones que se hicieron. Cada una de las cubicaciones están aquí. Y no está hecha la obra. Y no está hecha la obra. No se ha iniciado. Yo fui al lugar eh, la obra se inició una pequeña parte. Trajiste foto. Y está, bueno, ayer salió la noticia no sé. ayer. Okay, ok. Y está totalmente detenida. No tiene ni ni... Como un 20%. Hecho. Bueno, vamos a pedirle a cualquiera de nuestros eh, eh, televidentes, Fulvio, que si conocen, no sé si tenemos forma de bueno, con la ingeniera. Bueno, que sería bueno hablar yo, con Yo ella. quería que presentaran la denuncia nuevamente de la noticia de ayer. De ayer. Okay. Cada ubicación tiene un desembolso de euros. 597 el mismo monto con 60 centavos. ¿Cuántos montos, cuántos desembolsos son? Y hay seis desembolsos. O sea, estamos hablando aquí, de 6 millones y pico. ¿no? no, no, no, no, de 11. De 11 millones. Aquí yo tengo en mi poder 5 ubicaciones pagadas, entregadas, una por una. Las cinco vale. están aquí. Y la obra está sin terminar. Dicen los municipios que la ingeniera tomó el dinero... Y no hizo la obra. No, sí, Ellos sí. están. Aquí están. Pero ahí, Ayer un amigo. Ahí, ahí, un ahí están no, las ubicaciones, sí, pero, pero los pagos no se hicieron. hicieron. Hay algo que no me pero, bueno, Estos son los pagos. Déjame mirar. De, los pagos que se hicieron por las ubicaciones. Permite. Es imposible que. La obra es eh, realizada solo en un 25% como se han hecho cinco publicaciones con un monto tan solo. Es imposible. Cuando en el monto total de la obra, no sé cuál es. De 11 millones. Sí, si de 11 millones. Es si decir, se que se pagado, pagó total. Esa misma cantidad. Prácticamente no total. Falta algo. De acuerdo se supone a esa que cada una de las ubicaciones se corresponde con una etapa de la obra que se ha cumplido. Eso precisamente fue. me preguntaba yo. Cuando voy al lugar de los hechos, apenas veo un pequeño tramo del alcantarillado hecho inclusive viviendas conectadas a ese pequeño tramo y ese pequeño tramo no está conectada al sistema natural que debe de, de tener del alcantarillado principal y hace un él. entaponamiento y todas esas fecales y esas aguas servidas salen a la calle es por lo que ellos están protestando ¿Eso es en Villaverde. en, Villaverde, en, Villaverde, en Villaverde, Alguien a nos a llamó ayer o aquí lo presentamos, sí, lo presentamos, sí, lo presentamos si pudiéramos presentar Llamo las imágenes Es lo que estoy ella. pidiendo pero para... Sí. Eh, de la noticia ah, de ayer. Ah, fue en vivo, fue en vivo. Ah, ok. okay. Ah, sí, eso fue en vivo. Ahí. El hecho corresponde. El, el hecho ah, es uno. Sí. sí, el hecho es que es una situación delicada que se ha dado en muchas otras obras Sócrates, sí. porque en un país sí. como el que nosotros vivimos Lamentablemente estas cosas pasan como si fueran algo normal. No, yo digo que y no que debiera, debiera de ser más el punto de vista legal de lo que debe ser. Exactamente. De que... exactamente. Yeah. Imagínate. Entonces, mientras tanto los municipios están padeciendo la necesidad de no tener este servicio del drenaje, del alcantarillado, de las aguas negras, de las aguas servidas, de las aguas residuales. Y hay que resolverlo. Y eso. hay que resolverlo. Mira no. un amigo, eh, la persona cuando hacíamos la ¿Cómo? transmisión en vivo ayer él eh, de manera responsable asumía la posición de denunciar de que esta señora se había robado el dinero. Esa es la palabra que él bueno. utiliza, de que se le entregaron esos pagos y que no ha hecho absolutamente nada. Esto es muy grave Como y no porque no grave. sea, eh, no estemos acostumbrados a que esto pase y en nuestro lo da país. la oficina de acceso a la información del gobierno. Eh, Me puede permitir eso. La otra. Sí, voy. La otra. Esta fue una solicitud que hiciera precisamente el amigo nuestro que está en Tailandia pero claro. es como dice mm, okay. Sócrates que le llama Sócrates ingeniero y sabe cómo funcionan esto y entiendo yo que en todos los controles que el estado ha colocado para transparentar y sobre todo para asegurar que y la no inversión son controles nada porque que no, la, no funcionan que claro, la inversión claro. que se hace desde el estado chau, se chau, cumpla chau, chau. Creo que la ingeniera no tiene acceso a la erogación de, o a la emisión de los cheques, sino que primero se evalúa, se evalúa, y es hacer, lo que claro se ubica, sí, es no. por la proporción de lo que está cumplido. Eso es lo que debiera ser. Es el contrato, Pero yo no, diciendo, no quiero no quiero pensar es que eso no se haya cumplido. Es el contrato número 120. Es un gobierno tan transparente. Es el, gobierno, es el contrato número 120 del año 2013. A la ingeniera contratista, por favor, que se ponga en contacto. ¿Te gustó? Ay, si alguien la conoce, sí, te pueda sí, dar la yo, información yo, yo quiero, quiero, para quiero, conversar con eh, ella. Por el aspecto legal, decir que la acusación de posible uso indebido de los fondos no es una opinión de este programa. No. Eh, no alguien no, lo dijo ayer a... y sí. nosotros... Ah, Quizás no debimos ni siquiera pasar, o sea, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos con relación a estas cosas, eh, hasta tanto... Bueno, pero es una noticia, que lo dice no, no, es no, un municipio, no, no. no nosotros. Sí, sí. Bueno, nosotros aquí lo estamos comentando ya, hasta tanto nosotros nos pongamos en contacto con la ingeniera Danito Bar, que, le... que venga aquí y que, y y que venga a poner a la cosa. Anito Bar es eso. a buscar No. La, ella vivía ahí en la salcedera. ¿Cuándo bueno, la una que cosa, sea? Tú esta es. contratista es la ingeniera a a Paulino Abucarma. La ingeniera Paulino Abucarma. Si algún televidente que nos está viendo la conoce, a la ingeniera que por favor se comunique con, con nosotros. Correctamente. Sí. Y es un caso delicado. Claro que sí. Y los municipios tienen toda la razón porque ellos lucharon. Por su eh, resolver su problema. Y tiene derecho ¿Sano? a que alguien intervenga claro, y resuelva claro, claro, esto, claro. al margen de lo que pasó no. ahí. Tanto, que a, a palabra de ellos no le han hecho caso ni en la gobernación, ni en INAPA, ni en ningún lugar. Sería interesante Juanito? entonces nosotros Comunicarnos con INAPA, con el gobernador claro. Con estas instituciones de manera directa Para esclarecer el caso claro. Sabemos que esto tiende a pasar en nuestro país Pero claro. no es posible, y cuando tenemos a mano La forma de esclarecer Debemos de hacerlo sí. Así es. Bueno Nos vamos a la pausa mis amigos <risa> No, le quedan dos minutos Fulvio, Julio todavía Me lo queda no Ya, es ¿Ya terminó no, o no, bien. el plata no está a 30 pesos. <risa> Luego, no, mañana. No yo... vamos a la pausa, no, cuando regresemos, vamos, esperemos vamos comer, que el vamos plata. Comer me pan